10 maneras efectivas de decir adiós a las toxinas El mundo en el que vivimos está repleto de toxinas y sustancias tóxicas. Nuestros alimentos, el aire e incluso los objetos que utilizamos a diario como el móvil o el ordenador están contaminados con pesticidas. Mercurio e incluso uranio. Por ello es tan importante desintoxicar nuestro cuerpo. 10 maneras de liberar tu cuerpo de toxinas de forma natural. 1. U.S. carbón activado. El carbón activado es esencialmente madera quemada con cáscaras de coco. La sustancia, al ser quemada, no tiene oxígeno y se vuelve muy absorbente. Te ayuda a eliminar la mayoría de las toxinas, metales pesados y venenos del cuerpo. 2- Bebe mucha agua. El agua es una fuente natural muy eficaz para eliminar las sustancias malas del cuerpo. Mientras más agua bebas, más rápidamente saldrán las toxinas a través del tracto urinario. Agrega 1 cucharada de vinagre de manzana orgánico a 2 litros de agua y remuévelo muy bien. Bébete esos 2 litros diariamente y verás cómo te encuentras mucho mejor. 3- Evita los azúcares refinados. Los azúcares refinados y los edulcorantes artificiales hacen que el cuerpo bloquee su metabolismo natural y acumule demasiada glucosa en la sangre. Creando así un círculo vicioso de aumento de peso y del riesgo de contraer diabetes y enfermedades cardíacas. 4. Come alimentos orgánicos. Las verduras, frutas y carnes orgánicas no contienen toxinas, pesticidas ni antibióticos. Optar por estos alimentos mejorará tu metabolismo y ayudará a que tu sistema digestivo elimine los elementos tóxicos innecesarios de tu cuerpo de manera más efectiva. La comida procesada nunca proporcionará tanto nutrientes como la orgánica. 5- Purifica el aire y libéralo de las toxinas. Las toxinas y sustancias tóxicas del aire pueden entrar en tu casa a través de las ventanas. Por lo tanto, limpiar el aire es la mejor manera de asegurarte de no inhalarlas. Hazte con un purificador para casa y otro para el trabajo. También es imprescindible que limpies los muebles y el suelo siempre que sea necesario. 6- Intenta ayunar de vez en cuando. El ayuno durante todo un día puede ayudarte a limpiar el cuerpo de sustancias nocivas. 7. En lugar de tomar café por la mañana, toma verde. El café, especialmente cuando no está filtrado, contiene cafestol. Una molécula de terpenoide que puede aumentar los niveles de colesterol. Evita la acumulación del colesterol malo y pasa a beberte verde o cualquier infusión de hierbas. 8. Haz ejercicio. Sudar es la forma más natural de limpiar el cuerpo de toxinas. Haz deporte, date sesiones de sauna, toma el sol con protección, todo lo que te hagas sudar, será bueno para ti. Aún así, consúltalo siempre con tu médico ya que la exposición a altas temperaturas no se recomienda para algunas personas con ciertos problemas de salud. 9- Toma probióticos. Tu sistema digestivo es clave a la hora de eliminar las toxinas de tu cuerpo. Para garantizar que funcione de la manera correcta, es necesario consumir alimentos probióticos. Dos de los mejores son el kefir y el yogur natural. 10 hazte batidos detox. Para desintoxicar tu cuerpo de manera rápida, rica y sencilla, los batidos detox son la mejor alternativa. Haz tus propios batidos de verduras crudas previamente bien lavadas y disfruta de ellos mientras te relajas o trabajas. Bonus: baño de agua ionizada. El agua ionizada es una técnica que tiene numerosos salones de belleza y que cada vez se está poniendo más de moda. Es una gran alternativa para deshacernos rápidamente de las toxinas, ya que en 30 minutos podemos descargarlas todas en un pequeño recipiente con este agua. Además no haría falta ni salir de casa, puesto que lo podemos comprar por internet. ¿Pondrás en práctica estos consejos? Cuéntanoslo en los comentarios.